abierto el archivo pdf que es las correcciones y aquí la corrección me dice que debe ir en minúscula entonces para cambiar esto me voy al archivo en látex que aquí están todos los archivos este es el código yo te sugiero cambiar aquí el código a rich text donde vas a ver el texto muy parecido a lo que está aquí eh, y en esta área es el archivo final que va a estar en PDF y entonces si esta es la parte que quiero cambiar minúscula le doy doble clic en esto y me manda automáticamente en donde está el código yo le pongo aquí eh, con C minúscula y automáticamente dice, comienza a compilar se tarda unos minutos en compilar y debe de aparecer automáticamente el cambio de C mayúscula a C minúscula y cuando termina, ahora comienza a cargar el archivo y lo actualiza y ya está automáticamente en C minúscula vamos a ver otro otra modificación bueno este que dice el 18 le vamos a tener que actualizar no hay ningún comentario pero si te fijas aquí 6 de junio es el día de hoy que estoy compilando entonces automáticamente eso lo va a cambiar después el índice no hay ningún cambio y después la introducción dice son Como no dice comentario, ah, ya lo cargó. Dejar un espacio en blanco antes del texto con balas. Dejar un espacio en blanco antes del texto con balas. Entonces, aquí debe haber una separación. Nos vamos entonces al archivo látex. Comienzo a bajar y en la introducción agradecimientos la introducción está acá ah, pero ya me pasé. entonces me regreso acá está introducción entonces le doy aquí en son dos veces dos clics y automáticamente esto se transporta lo que me están diciendo es de que le debo le dar aquí un espacio ya le di el espacio y automáticamente comienza a compilar hay que esperar un poquito, unos segundos a que compile y vamos a ver automáticamente el cambio de la separación ya termino de compilar y ahora carga cargó, pero no hizo el cambio entonces lo que tenemos que hacer es aquí le ponemos un comando en látex vas a, vamos a aprender un poquito de los comandos y dónde están, que son que son entonces aquí le vamos a poner un comando que se llama insert space se llama space y entonces comienza a compilar automáticamente y vamos a ver si aquí como resultado aparece el espacio que debe de haber después de dos puntos Sigue compilando. Por cierto, aquí me indica que tengo cinco errores, pero estos cinco errores, pues yo son de las imágenes, eso no te preocupes. Y aquí me está marcando que hay un error que no le gustó. Justo donde dice la introducción. ¿Cuál es dice que en la línea 4, entonces en la línea 4, justo aquí donde está el cochecito, es donde me está marcando el error otra forma de poner el espacio es con doble, con doble barrita entonces ya hice la modificación doble barrita, compila automáticamente hay que esperar a que se actualice me mandó de 500 errores otro regresó a 5 y vamos a ver sigue compilando termina de compilar y ahora está cargando el archivo y ya está en el espacio entonces lo que sigue es en torno y el entorno, en torno. hay que ponerle espacio. Entonces, aquí me voy al archivo, le doy doble clic y me manda en donde está el, el, entorno. El, el, el entorno. Entonces, le doy un espacio, otra vez comienza a, a compilar automáticamente. Cualquier duda y, o este, que no sepas cómo hacerlo, avísame con toda confianza. Entonces terminó de compilar y ahora se ve que está cargando el archivo y ya está en torno. Entonces esta parte es la parte final, este es el código látex y aquí están los archivos. Por ejemplo, ahorita estamos... Viendo el archivo de introducción que está hasta abajo, ah, aquí son más bien estas unas imágenes. Así que le doy clic para compilar las imágenes. Y la introducción está, es, es esta, pero automáticamente no nada. Hola, Doctor. Buenos, días. buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy pues se sí me viene. <risa> Haciendo condición. Sí, y con la laja.